Gracias, Señor, por todo cuanto me diste en el año que termina. Gracias por los días de sol y los nublados, por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por lo que me prestaste y luego me pediste. Gracias, Señor, por la sonrisa amable, por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de cada uno de mis hermanos. Gracias por la soledad y por el trabajo, por las inquietudes y las dificultades por las lágrimas y por todo lo que me acercó a ti. Gracias por haberme conservado la vida, por haberme dado techo, abrigo y sustento. Por todo lo vivido, gracias, eternamente gracias, Padre amado. Gracias, Señor, gracias. I mean